Vamos con el 078532. 078532. Acá, ajá, ah, tenemos una ganadora. Oh, sí, 078532. Buenísimo. Chau. Buenísimo, ese era. Ahora vamos con el último premio. Un aplauso, un aplauso. <risa> Un valiente más. Ya, una valiente más. Ya, <risa> premio ganador 078516. A la una. 07 <risa> Ya pero están haciendo bien, ¡un aplauso! Y efectivamente, muchas gracias. Y felicidades, un aplauso. Bueno, queridos vecinos, muchas gracias, ya firmaron el libro.